Nosotros nos motivamos y también teniendo en cuenta de que la ONU en sus objetivos para desarrollo dice de que eh, las instituciones sólidas es algo muy importante que se tiene que desarrollar en los países. Así que nosotros consideramos de que si un empleado público le falla al país y comete este delito no tiene por qué volver a trabajar para el gobierno. Esa es la primero y lo otro de que muchas veces estos delitos no podían ser condenados porque el delito prescribía. entonces llenar algunos vacíos legales que no permitían la correcta condena de los autores de estos delitos de malversación de caudales públicos. Quiero eh, invitarlos a todos a participar porque esta es una experiencia inolvidable, en serio. Bueno, nosotros también <risa> venimos participando en desde el 2017, fue un trabajo de verdad muy, muy cansador, pero pudimos, a pesar de que no tuvimos mucho apoyo del liceo, pudimos lograrlo y de verdad, así que anímense. Quiero invitar a todos los alumnos, a todos los jóvenes de nuestro país a participar en este torneo de Libera versión año 2019 porque esta, este trabajo, este tremendo esfuerzo que hay detrás de, de todos estos proyectos que hacen eh, los estudiantes eh, yo creo que eh, también es esta una manera de poder reconocerlo pero que puede también llegar a ser una realidad y se pueden transformar en un proyecto de ley como tal. Ustedes son el motor de cambio en nuestro país y ustedes deben ser parte de la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa.